¿Qué estás haciendo? Hola, soy Diana. Vamos a ver lo que traigo entre manos hoy. En mi último video les prometí mostrarles cómo decoraría mi mano derecha con diseños de estampado de uñas. En la descripción de este video pueden encontrar los enlaces a los productos que utilicé durante este tutorial además de una invitación a Moyu London para que tengan un 10% de descuento en su primera compra Los pasos de la técnica de estampado de uñas los vimos en el video anterior pueden encontrar el enlace en la parte superior derecha Esmalte, raspo y recojo El excedente de esmalte que queda sobre el estampador lo podemos quitar con cinta adhesiva o washi tape procederemos a disponer el diseño sobre las uñas para evitar mancharte la piel puedes protegerla con látex líquido o yo suelo quitar el exceso con cinta adhesiva. Repetiremos este mismo proceso en el resto de las uñas. Como pueden ver es muy fácil contar con acabados llamativos de forma rápida y sencilla. Al acabar de estampar los diseños sobre nuestras uñas, los protegeremos con una capa de top coat. Oh, yeah. ¡Y voilà! Este es el resultado con un toque glossy, para ustedes que están pensando, ok, y si no tengo platos para hacer stamping, yo vine al canal por los diseños de uñas y me quedé por las bromas, ¡les tengo un anuncio! En el próximo video mostraré cómo recreo diseños de última tendencia que más me gustan en decoración de uñas, mi suerte! Para darle un toque más elegante, porque seamos honestas, el animal print puede ser algo ordinario. Decidí incluir una capa de top coat mate, utilicé el de Kiko, vivo en Barcelona y no conozco muchas marcas. Si tienen tips de buenas marcas, háganmelo saber en los comentarios. Esto ha sido todo, si les gustó este video, rompan el botón de me gusta y no olviden suscribirse y activar las notificaciones para conocer los últimos videos con tendencias en decoración de uñas. Recuerden que sus suscripciones junto a las lágrimas de mis enemigos son la gasolina que me inspira a hacer más videos. Para tener más información sobre el color que llevo de base pueden consultar mi video anterior que encontrarán en algún lugar de la pantalla. Gracias por ver este video y nos vemos pronto con lo que traiga entre manos. ¡Chao, chao!